alguien que esté navegando por una página relacionada con tu sector, se encontraría un banner como este con tu anuncio. Si generas un contenido atractivo, conseguirás llevar a tu web gente realmente interesada en la nutrición. Para poder anunciarte y ver resultados desde ya, solo tienes que entrar en oniaz.com y registrarte con tu correo. Es una plataforma gratuita en la que solo pagas por la publicidad que consumes. Nada de mínimos ni cuotas de apertura. ¿Quieres saber cómo? En primer lugar, haz clic en Nueva campaña. Indica un nombre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 En este paso debes marcar el área geográfica donde quieres que salgan tus anuncios. Puedes elegir todo el país, segmentar por ciudades o incluso filtrar por un código postal. La selección que hagas depende de dónde se encuentre tu público objetivo. Es decir, si eres una franquicia, te interesa dar a conocer tu clínica a nivel nacional, porque querrás atraer a clientes de toda España. Pero si tu consulta se encuentra en un barrio concreto, basta con anunciarte en esa zona para que los clientes que viven por ahí, te conozcan y vayan a visitarte. Vamos a elegir un código postal de Zaragoza como ejemplo. Ahora elige todas las páginas web en las que quieres aparecer. Para hacer una buena elección, selecciona aquellos dominios que puedan resultar interesantes a tu público objetivo. Es evidente que hoy en día acudir a un centro dietético de nutrición le puede interesar a todo tipo de personas y no hace falta que hagas una segmentación concreta pero si tu clínica está especializada en algún nicho en concreto, por ejemplo, deportistas, puedes seleccionar webs relacionadas con el deporte. Verás que dentro de cada categoría dispones de una gran variedad de webs. Selecciona las que más encajen con tu público. Si tu consulta está especializada en nutrición para mujeres embarazadas y de posparto, puedes elegir dominios que aparezcan en las listas de familia, mujer, prensa local y salud, para hacer branding y dar visibilidad de tu negocio en aquellas páginas en las que se encuentra tu público objetivo. Ten en cuenta que mientras más hayas limitado tu área geográfica, más dominios tendrás que elegir, porque si no, no vas a generar suficientes impresiones. Ahora toca la parte más divertida. Diseña unos banners llamativos y súbelos en este apartado. Puedes diseñarlos con cualquier programa de diseño gráfico, pero desde Oniad te ofrecemos un programa gratuito y muy sencillo para que los puedas diseñar tú mismo rapidísimo. Solo tienes que pinchar aquí. Una vez los tengas, los subes en este apartado. Y hasta aquí hemos llegado, solo tienes que darle a enviar, introducir tus datos y comenzar la campaña. Para cualquier duda disponemos de un chat donde nos puedes preguntar y te ayudamos con lo que necesites.